La precandidata a vicepresidenta Cristina Kirchner presentó su libro Sinceramente en Santa Cruz y cuestionó al gobierno nacional por el uso de campaña sucia de cara a las elecciones de este año. Cosas. campaña sucia y muy violenta también por parte del gobierno y del oficialismo a mí eso me tiene preocupada me tiene preocupada porque las campañas sucias tienen como características cuando no tenés propuestas no o cuando mentiste mucho y tenés entonces que ocultar lo que mentiste y lo otro lo violento porque cuando vos empezás con los prejuicios los jóvenes de esa agrupación son narcotraficantes los otros son comunistas y marxistas o sea generan prejuicio, y el prejuicio siempre en la historia de la humanidad ha generado violencia sobre las personas que se ejercen esos prejuicios. Si te acordás lo que fueron las promesas, ningún trabajador va a pagar impuesto a las ganancias. Los jubilados van a tener todos los remedios que quieran. Nadie va a perder nada de lo que tiene. Solamente vamos a cambiar lo que está mal y vamos a dejar lo que está bien. ¿Qué otra cosa que campaña sucia y violencia pueden hacer? ¿Qué pueden decir? ¿Qué pueden ofrecer? ¿Qué pueden mostrar? Nada. Crisis. Las tradicionales marcas de jeans, Lee y Wrangler dejan el país y despiden a 200 trabajadores. Así lo decidió la estadounidense BF Corporation, propietaria de ambas etiquetas. Las marcas habían comercializado sus productos en Argentina durante 50 años. Tenían producción en Benito Juárez, Buenos Aires y en La Rioja, plantas que también cerraron. Economía Luego del pedido flexibilizador de Martín Cabrales, otro empresario exigió poder despedir sin causa. Se trata de Julio Criveli, presidente de la Cámara de la Construcción y de buena relación con el gobierno. Le siguió los pasos al dueño de Café Cabrales, que había exigido que sea más fácil despedir. En el caso de la industria de la construcción específico existe el sistema del fondo de desempleo por el cual, digamos, eh, como la indemnización se va depositando paulatinamente a lo largo del desarrollo del trabajo del empleo, del empleado, en cualquier momento el empleador puede tomar la decisión de despedirlo sin ninguna causa ni ningún motivo. Esto lo que genera fundamentalmente es un recambio hacia la calidad, o sea, los que trabajan mejor son los que se quedan y lamentablemente los que trabajan poco tienen bajo rendimiento son sustituidos por otros que tienen mucho mejor rendimiento. Usted lo que dice es que quisiera despedir sin causa ni motivo a empleados en toda la industria. Totalmente, porque en la industria y en el comercio. Porque la realidad es que los países que tienen menores requisitos de despido son los que primero tienen mayor productividad y segundo tienen mayor cantidad de empleo. Fíjense qué paradoja. Judiciales. El presidente de la Suprema Corte bonaerense, Eduardo de Lázari, lanzó durísimos cuestionamientos al funcionamiento de la justicia federal, donde se tramitan las principales causas por corrupción, narcotráfico y lavado de dinero, entre otras. Lo dijo al participar de un encuentro de la red de jueces penales de la provincia en Campana. Hay otro dato de la realidad que se podría denominar el abuso del proceso judicial penal. Estoy hablando de causas armadas artificialmente. Estoy hablando de abuso de testigos de identidad reservada, de arrepentidos, de factores de presión que inducen fomentados y fogoneados por ciertos medios de prensa a dictar condenas mediáticas que llevan a un panorama sinceramente eh, deplorable, en donde influyentes de todo tipo, espías, traficantes de escuchas telefónicas, con ciertas complicidades de algunos magistrados y miembros del Ministerio Público, terminan por generar un panorama que es absolutamente preocupante. La única herramienta que tenemos para combatir todo eso es el derecho. Y el derecho ejercido con firmeza, con valentía, con independencia. El punto es que el Poder Judicial... No puede depender de dictados que se hagan desde los poderes políticos. Elecciones 2019 En una entrevista otorgada a la cadena CNN en español, el presidente Mauricio Macri dijo que convivió estos años con la crítica de los medios opositores. En la nota, realizada por Marcelo Longobardi, no hubo menciones ni preguntas respecto de la crisis económica, pero pidió dejar las cosas negativas de su gestión a los opositores. Así que hubo que hacer esto, hubo que ponerse a hacer como los palotes, y en un contexto donde veníamos de una década, donde se había generado un... Una semiconciencia equivocada de que se podía vivir de arriba y que se podía vivir eternamente sin pagar la, la, la boleta de, de luz y de gas, sin que nos fuese a pasar lo que le pasó a Venezuela, que se apagó todo. Entonces digo, fue muy duro, fue muy duro para nosotros como gobierno, pero también para cada argentino que tuvo que tomar conciencia que habíamos estado en una gran borrachera, que nos habían querido engañar de que, que era así, que no, no, no, no había que apostar, como nos dijeron nuestros abuelos, al trabajo. Entonces creo que eso es lo que hay que valorar. ¿no? Es, es duro decir que el, el mayor éxito económico es que no haya explotado la bomba del todo. Es duro decir que el, el mayor éxito económico es que no haya explotado la bomba del todo. ¿eh? Sí. Provincia. Gustavo Pulti, precandidato a intendente por Acción Mar Platense, presentó este lunes las iniciativas que llevará a cabo en materia de salud en caso de ser nuevamente elegido jefe comunal. Puso como eje central... La puesta en marcha del proyecto del Hospital Polivalente Municipal de Adultos. Retomar las obras suspendidas en 2015 en el Centro de Salud de Batán. Lanzar la construcción también detenida del Centro de Salud Número 2. Y reponer la atención de 24 horas en los barrios Belgrano y El Martillo. Gremiales. La Unión Tranviarios Automotor lanzará un paro de 48 horas para los próximos jueves 19 y viernes 20 de julio en todo el país, salvo en el área metropolitana de Buenos Aires. El reclamo del gremio es un aumento salarial del 20% y un bono de 6 mil pesos en tres cuotas. Economía popular. La corriente clasista y combativa, la CETEP, y Barrios de Pie realizarán este miércoles 17 ollas populares en diversos lugares del país, y el 7 de agosto marcharán desde la iglesia de San Cayetano al centro porteño Esteban Gringo Castro, dirigente de la corriente de los trabajadores de la economía popular El 17 hacemos una jornada nacional de lucha con ollas populares en todas las plazas del país, y nos preparamos para la gran movilización que va, que va a ser el 7 de agosto, que bueno ya es una movilización tradicional de todos los años, reclamando por todos nuestros derechos y las leyes que tenemos metida en el Congreso y que solamente una de ellas tiene tratamiento. Digamos, Barrio de Piel, la 6 y la CETEB son las agrupaciones mares. Después se suman centenares de, de agrupaciones locales. Cada territorio se van sumando, pero eso tendríamos que estar hasta mañana para, para decirte todas las agrupaciones que, que se están sumando a esta propuesta. Economía. El titular de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada, Coninagro, Carlos Yanisoto, se unió al coro de empresarios que hacen lobby en favor de la reforma laboral que buscará el gobierno en caso de que Mauricio Macri gane la reelección. Dijo que hay que discutir la situación de indefensa que tiene el empleador frente al trabajador que no rinde. Según el empresario, hay que establecer un sistema de premios y castigos. Hacer una reforma general del tema de costos laborales... ...es un tema que a través del Congreso y del Consenso hay que ir lográndolo... Eh, ...tenemos un costo eh, de tal magnitud que eh, en vez de, eh, de promover toma de trabajo... ...expulsa trabajadores y expulsa empleo... ...y tenemos prácticamente un 50% más de empleo negro... ...en, el, en todo el sector um, del campo argentino... ...porque el costo que hay es eh, brutal... Pero se puede ir avanzando a través de convenios colectivos particulares que tienen sus características y que allí podemos ir buscando el modo de la forma. Estadísticas. El INDEC dio a conocer la inflación. Se ubicó en 2,7% en junio y acumuló un avance del 55,8% en los últimos 12 meses. Elecciones 2019. El precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, se reunió con la cúpula de la CGT. En este contexto, se pronunció contra la flexibilización laboral en medio de los ataques desatados por el macrismo contra los sindicatos y los trabajadores y trabajadoras. La, la impresión que me quedó es, es que tenemos las mismas preocupaciones. A nosotros nos preocupa enormemente la situación laboral en la Argentina, porque sabemos que el gobierno ha tomado la decisión en la hipótesis de ganar las elecciones de llevar adelante una reforma laboral, que solo significaría más precarización en el trabajo y más desempleo. De esto no hace falta que explique mucho. Los empresarios están contando que quieren poder desemplear gente sin, sin pagar eh, indemnizaciones. Gobierno a través de una resolución publicada en la mañana del martes, el Gobierno Nacional informó la creación de un servicio cívico voluntario en valores que estará a cargo de la Gendarmería Nacional y bajo la órbita del Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich. La medida ya despertó polémicas por tratarse de una especie de colimba encubierta. Vamos a comenzar con una inscripción el día primero de agosto que va a durar un mes todos los jóvenes que nos están viendo, que nos están oyendo, que nos están leyendo, van a poder anotarse vía web y también va a haber anotación presencial. El objetivo es que estos jóvenes van a comenzar con una experiencia que luego en el mes de enero, el año que viene, se va a ampliar. Sindicales. Los metrodelegados anunciaron medidas de fuerza que fueron liberar los molinetes en protesta para que se atiendan una serie de reclamos previos. Claudio de la Carbonara, delegado de la línea B. Nosotros intentamos hacer medidas de este tipo que no afecten el servicio porque entendemos lo que significa esta denuncia, queremos que los usuarios la conozcan, que nos ayuden a hacerla más conocida y que exijan con nosotros una respuesta. Necesitamos trabajadores y usuarios, que también son trabajadores igual que nosotros, hacer este reclamo de conjunto si queremos tener una solución. Queremos advertir esto, no es solamente la línea B la que está afectada por esta situación gravísima, sino que se han detectado también materiales y piezas con asbesto en la línea C. En la línea D y en la línea E Todavía faltan hacer análisis sobre piezas de otras, de otras flotas Pero es una situación gravísima de toda la red Latinoamérica. Movimientos sociales y políticos de América Latina Celebraron este martes la cumbre de los pueblos En defensa de la integración regional Ante la ofensiva neoliberal de gobiernos de derecha Como Jair Bolsonaro de Brasil y Mauricio Macri en Argentina ...el evento se realizó en Santa Fe... ...en paralelo a la cumbre del Mercosur... ...que empieza hoy en esa misma localidad... ...Estela Díaz... ...secretaria de género de la CTA... ...y empezamos a mirarnos... ...como es nuestra América... ...India... ...Negra... ...Pobre... ...Mujer... ...de hecho, cuando hablamos de los gobiernos populares... ...esos fueron las características... ...de nuestros presidentes y presidentas... ...Evo... ...Chávez... Cristina, Dilma, Lula, ¿no? Un obrero metalmecánico. Sonia Aleso, secretaria general de Cetera. Hace muy poquito, esta propia semana, se votó en la Cámara de Diputados de Brasil, se votó el ajuste a la jubilación, ese mismo proyecto es para América Latina, es para Argentina... Es para Chile, es para Perú, es para Colombia. Paco Olveira, cura en Opción por los Pobres. Hoy se está queriendo colonizar la cabeza de nuestros pueblos en que los derechos sociales ya fueron. Dice, los santos que usted me nombra no son de mi devoción. Yo solo tengo dos santos, Santa Evita y San Perón. Bueno. Sociedad. El fiscal Gabriel de Bedia candidato a defensor del pueblo de la nación, conversó con Jorge Chamorro en página abierta sobre el estado de la justicia. Señaló además que muchos sectores de la sociedad están fuera del esquema de distribución de los bienes. En tanto, consideró que en lo previsional se debe tener un esquema previsible y sostenible en el tiempo. Siempre es saludable la discusión y la, la deliberación del pueblo en los foros sociales, con los vecinos, en este caso, centro de jubilados, trabajadores, todas las organizaciones sociales, a lo largo y a lo ancho del país, tienen que dar su expresión y no nos debe caber ninguna duda que del seno de la comunidad va a estar, el, el, la, de, de la discusión del pueblo, va a estar siempre la mejor solución. Para el caso que el pueblo argentino considere que se debe, necesita eh, reformar algo en el sistema previsional. Correcto. Que siempre todo es revisable, obviamente, pero en función función de, del bien común. Economía Popular Empresarios de la Confederación General Empresaria de la República Argentina, CEJERA, estuvieron presentes en el Cabildo PYME, desarrollado en el Parque Industrial La Cantábrica de Morón. En este marco, más de 300 empresarios de 50 cámaras productivas del municipio, la provincia y el país expusieron ante el candidato a gobernador bonaerense Axel Kicillof sus ideas y propuestas dirigidas a generar nuevas políticas para retomar el sendero de una Argentina productiva. Estuvieron presentes el presidente de Cejera, Marcelo Fernández, el vicepresidente Ariel Aguilar y Guillermo Ciro, presidente de la Confederación Empresaria de la República Argentina, CEPBA, entre otros empresarios. Elecciones 2019 Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en General Pueyrredón, Mar del Plata, tienen sus primeros sondeos. El exintendente marplatense Gustavo Pulti figura primero en las encuestas con una intención de voto del 28,5%, mientras que en segundo lugar quedó la precandidata de Juntos por el Cambio, Vilma Parayola, con un 20,6%. Gobierno. En medio de la polémica por el servicio cívico voluntario en Valores, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió la creación de este servicio diciendo que la gendarmería es mucho más valorada que la educación pública. La gendarmería hoy es la institución más valorada de nuestro país, la número uno, eh, mucho más valorada que cualquier otra, que la educación pública, que la iglesia, que la iglesia, que que hablar de la política. Provincia. El intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, fue mucho más allá y reclamó por la vuelta del servicio militar obligatorio, pero también pidió incluir a mujeres y discapacitados. Algo, algo que siempre consideré como un verdadero desastre para el país fue la decisión motivada por un pésimo general que fue Balsa de desactivar el servicio militar. Todos los que lo hicimos alguna vez... Estamos de acuerdo en que no debía ser como era, que debía modificarse, tener otra alternativa. Pero no debió haberse nunca eliminado. Hay una enorme juventud que no tiene nada que hacer, no tiene un oficio andando de vuelta. En vez de estar eh, aprendiendo a cuidar la soberanía argentina, están en plaza drogándose o tomando cerveza. Yo le digo la verdad, estoy totalmente a favor del servicio militar. Que fuera Yo lo haría para todo el mundo, hasta para las mujeres también. Y además lo haría también para los discapacitados. Cambiaría el sentido. Lo haría como una escuela de oficios, una escuela de, de capacitación de vida, que es otra cosa. Efemérides. Para conmemorar un nuevo aniversario del atentado a la AMIA. A las 9.53, cientos de sirenas sonaron en toda la ciudad de Buenos Aires, hora y minuto exacto en que explotó la bomba en la Mutual Judía, en su sede de Pasteur Al-600. Lectura del documento en la voz de Iván Jagroski. ¿Qué hizo Nisman y su fiscalía con casi 50 personas durante 10 años? ¿Por qué no avanzó nada de nada? ¿Por qué Galeano armó una causa falsa para no encontrar a los verdaderos culpables? ¿Qué perseguía el gobierno de Menom al dejar el atentado en total impunidad? ¿Por qué la dirigencia comunitaria avaló y acompañó el encubrimiento? ¿Y por qué este gobierno ordenó a sus abogados que dejaran de trabajar para obtener justicia? Como sociedad, el 18 de julio de 1994 fuimos masacrados y la falta de justicia nos sigue la ...serán hoy en día... ...pero es el ejercicio de la memoria... ...lo que nos permite estar aún de pie... ...el mandato es muy claro... ...justicia perseguirá... Economía Popular... ...el Foro Agrario Soberano y Popular... ...realizará el miércoles 24... ...desde las 11 de la mañana... ...un alimentazo en Plaza de Mayo... ...donde se venderán alimentos básicos... ...como frutas, verduras... ...pan, harina y hierba... ...al mismo precio que se paga en el campo... ...o en las industrias... La actividad coincide con el inicio en la rural, donde comenzará la exposición del campo concentrado y agroexportador, que el Foro Agrario Soberano y Popular calificó como la expresión de los pocos que ganan con este modelo. Educación. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, el principal gremio docente del país, también rechazó la resolución del gobierno que crea el servicio cívico voluntario a cargo de la Gendarmería Nacional. Será dirigido a jóvenes de entre 16 a 20 años, es decir, que abarca a chicos cuya formación debe estar a cargo todavía de la escuela secundaria. Rogelio de Leonardi, secretario de Derechos Humanos de CETERA, en declaraciones a el Tala Comunicación Popular. Ya se ha despojado suficientemente del derecho a formarse a miles, centenares de miles de jóvenes en la Argentina. Este servicio, con el pretexto de cívico voluntario, pretende crear condiciones para que los más pobres se vean reducidos a a la última impresión bajo el sojuzgamiento nada menos que de las Fuerzas Armadas, en este caso de Gendarmería. Le va a tocar, por supuesto, los jóvenes que no estudian ni trabajan, que no eligieron ese destino. Son en realidad víctimas de este sistema perverso con que el Gobierno Nacional le Cambiemos ha producido y castiga con la exclusión. Provincia. Los trabajadores de la cooperativa Unión Papelera Platense Realizaron un corte en Camino Centenario y Calle 515 para reclamar que Camusi, la empresa distribuidora de gas, vuelva a habilitar el servicio interrumpido por una deuda millonaria y acepte un plan de pago. La empresa, recuperada en 2001, tiene una deuda de 8 millones de pesos y reclaman que se abra una mesa de diálogo con representantes de la empresa y el gobierno. José Mancilla, presidente de la cooperativa Unión Platense. Con los compañeros de la cooperativa Unión Papelata Tense, que es una fábrica recuperada del año 2001, que hoy en día estamos sufriendo el corte de gas hace tres semanas y que, bueno, no tuvimos respuesta de nada todavía. Este, lo que nosotros estamos reclamando es que nos den una financiación para poder pagar esa deuda y seguir trabajando. Con una deuda de 8 millones de pesos y lo que es boleta mensual, no está llegando a 1.200.000 todos los meses. Crisis. Cierra la empresa gráfica Belcar en San Justo, provincia de Buenos Aires, y abandona a su suerte a 72 familias adeudando salarios, nuevos aumentos y aguinaldo. En defensa de sus puestos de trabajo y enfrentando el vaciamiento, los trabajadores y las trabajadoras custodian la empresa y piden la solidaridad de todos. Víctor, despedido de la fábrica. Mi señora se quedó sin trabajo, yo sin trabajo, soy toda una vida y imagínate que hace 27 años que yo trabajo acá, mi señora hace 28 y estoy toda una vida y, y no, no tenemos de dónde sacar dinero ahora, nos, nos cancelaron todo y los, dos en la calle. y los dos en la calle, sin trabajo, sin nada, la verdad es que es, es injusto, es injusto cómo se manejaron, dejando toda una vida acá y haciendo horas extra cuando nos llamaban, sábado y domingo a trabajar y de la noche a la mañana que te cierran las puertas así...